Estas dos palabras no son iguales. No es quiet, quiet. Primera palabra es quiet. Significa silencioso. Por ejemplo, I am a quiet person. Quiet, mm. quiet. Significa bastante, pero bastante en sentido que no suficiente. Por ejemplo, I'm quite good at... Cooking. Eso es verdadero. Así. Quiet y quiet.